tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a los conjurados. Pues, ahora sí, ya se me hizo, perseguí a Osvaldo un par de días, hasta que ya lo traje aquí. Vamos a platicar del pan, de las reconciliaciones, y de los anhelos, y de las promesas que no se cumplieron antes, y que ahora sí, dice Osvaldo Jiménez, diputado local de Acción Nacional, que ahora sí va por la alcaldía. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Erika, muchas gracias por la invitación Un gran saludo, un afectuoso saludo a quienes nos siguen a través de esta transmisión Y a tus órdenes, mi querida Erika Órale, va A ver, este, cuando te escuché de que, a ver, yo quiero ir por la alcaldía Dije, lo primero que pensé, te digo así honestamente, dije, ay, ¿y ahora cómo le creo? Eso, eso ya <risa> lo dijo hace tres años y que con todo y no sé qué y a las primeras... Pues yo así como que lo vi como que no, o sea, como que no iba en serio. ¿Cómo creerte, Osvaldo? Mira, platicar, recapitular un poquito de, de acerca de lo, que, de lo que mencionas hace, en, para la elección del 2021, eh, digamos todo el periodo de precampaña o cuando yo alcé la mano y dije que tenía la intención de competir, yo lo que buscaba era una elección interna. Una elección uh -huh. de militantes uh -huh. Yo estuve recorriendo durante varios meses a la militancia Bueno, de entrada la ruta se complicó por todo el tema de pandemia ¿no? Sí. Pero después empezamos un trabajo intenso con la militancia Y nosotros lo que pedíamos era una elección interna eh, Por situaciones de la dirigencia local y la dirigencia nacional Se decidió que fuera otro mecanismo de selección Y era a partir de quién estaba mejor posicionado Y evidentemente no había forma de competir ...con Eduardo que venía... ...que ya había sido alcalde, diputado... ...federal, local, etcétera... ...sí, tiene una trayectoria... ...tiene una trayectoria de amplia. muchos años... Claro. ...y bueno, pues esa, ese mecanismo de selección... ...digamos, me dejó fuera de la jugada... ...sin embargo, sin embargo, nosotros estuvimos... Okay. ...caminando con la militante... Fue, ...fue una, ahorita, ya a toro pasado... ...pues fue una buena selección... ...o sea, fue un buen criterio... ...porque bueno, están ustedes... Eh, ...en la alcaldía... ...con Eduardo Rivera, o sea si sí, ganó, si sí era el candidato ¿no? Sí, era el mejor posicionado aunque eh, te voy a decir creo que era una elección ganable para el PAN es decir, mm. creo que se dio una combinación de factores, Sí, Eduardo era el mejor posicionado, pero creo que algún otro candidato también pudo haber ganado porque se dio una combinación de muchos factores el, el malísimo gobierno de Claudia Rivera, que fue candidata que fue candidata, Ota, lo hubieran decir, puesto a otro, y banco, y punto? Es decir, era, era, era un escenario ideal para, para sí. Acción Nacional, ¿no? junto con la coalición, uh -huh. etc. Sí, sí, sí, Eduardo definitivamente sí le da puntos al PAN, pero creo que algún otro candidata o candidato de Acción Nacional también pudiera haber, haber ganado con las circunstancias o con el escenario como estaba dado. Uh -huh. De acuerdo, ok. Y en ese momento, ¿cuándo tú decides ya no ir? Porque, a ver, si también es cierto que muchos astros se le alinearon a Eduardo Rivera también es cierto que muchos astros se te estaban alineando a ti, venías de, eh, de ganar, y digo entre comillas, entre ganar un, una zona que a ti te tocó en la competencia electoral, que eras el responsable de sacar adelante, Marcaros. con eh, Enrique Cárdenas, sacaron muy buenos puntos, este hiciste una buena movilización, demostraste esto ante la militancia y ante el partido, de que pues sacaste adelante una chambota no, sacando, que nadie se la quiso echar. sacando eso. agua de las piedras, porque sí. muchos panistas, muchos liderazgos panistas no. brillaron por su ausencia. Ah, e incluso Eduardo Rivera, Eduardo Rivera él, él fue muchos, de los que dijo... No, no le entraron, no, no le entraron. Bye. Y cuando se dan los resultados, entonces nuevamente nació el apetito. Es, es natural, es algo... ¿Qué pasa? Pero sí, sí lo que faltó fue ese compromiso y esa convicción de muchos actores políticos de subirse a la contienda. Y hey, me, me voy a un dato más. Si todos estos actores hubieran subido a la contienda, probablemente hubiéramos ganado la guerra. Les faltó también un poco de tiempo. Un poco de tiempo. ¿O dos, no, tres, ¿no? ándale. Y, y tres mucho compromiso habrán... por parte de, de actores políticos importantes. Ajá. Y también, fíjate, dos, tres semanitas más le hubieran ganado, ¿eh? Sí, probablemente. A Luis Miguel Barbosa. Sí, lo hubieron ganado. Sí, en la zona pues, metropolitana en promedio tuvimos estuvo dos a uno. súper cerca. Sí, y o en sea, realidad no un... nos ganaron fue pues en zonas donde no tuvimos cobertura, uh -huh. donde claro. pues, se hicieron otro tipo de maniobras, pero en realidad es porque no hubo presencia claro. del pan, porque el pan es estaba dormido de alguna forma y no tuvimos cobertura de casillas al 100%, etcétera. Entonces, uh -huh. fue una combinación de factores, pero definitivamente con mayor compromiso, con un poquito más de tiempo, yo creo que tendríamos otra historia. Otra ahí. historia y también otra cosa. También un factor importante fue el propio candidato. O sea, Enrique Cárdenas no se quiso dejar de ayudar. Sí. Un personaje sumamente complicado en el momento ya de vestirse de candidato. Como ciudadano, híjole. Sí, no, la, a ver. Muchos lo admirábamos. Yo lo, yo lo conocí unos días antes de empezar la campaña, cuando decidieron que él iba a ser el candidato. Tuve la oportunidad de tomar un café. Era un tipazo, era un tipazo. Es un tipazo. Pero, el servicio de candidato cambió. Compl complicado como candidato. No. Estaba jugando en una arena que nunca había jugado. No. Que él creía que era diferente. Se enfrentó de alguna forma a la realidad claro. de las campañas, sí. del juego político, de los partidos. Eh, los ganando a los propios partidos eh, que lo estaban apoyando. Digamos, los que estamos en esto sabemos sabemos cómo se, cómo sí, se juega el juego. Claro. Pero él viene de afuera con una idea, pues, a lo mejor romántica, de cómo iba a ser. Muy una candidatura y, no, no. Pues, y pues sí fue un tema de confrontación, ¿no? O por sea, supuesto. Digamos que fue una candidatura complicada, ¿no? Pero digo, complicada. mi respeto para, para Enrique, yo entablé una buena sí, relación sí. y una buena amistad con él. Sí, igualmente, pero la verdad es que fue muy mal candidato. Sí, fue complicado. Fue candidato muy malo, muy malo. Oye, en plena campaña, yo lo vi en un, en un Italian Coffee sentado con su cafecito, leyendo el periódico. <risa> En campaña, o sea, dices, ¿no haces eso en campaña? Sí, sí, tienes que estar. No, pues uh -huh. ya no. Estás en una fiesta con alguien, operando, Claro, pero, ¿no? claro. Uh -huh. Ya ni uno como reportero periodista que somos, no te das esos lujos. En, estaba campaña. En, en campaña <risas> y el candidato ahí estaba, dije, ahí supe que iba a perder. Dije, no, no es posible, va a perder. No, no, no proyectaba esa no. hambre de triunfo. No. no. Y bueno, volviendo a sus entonces, esa y, o sea esa estrella a ti se te colgó aquí en la frente de decir mira to, pese a todo esto entregaste tu buenos resultados sacaste agua de las piedras eh, supiste operar supiste dar la casta sacaste la casta ahí entonces eh, no y cuando tú dices yo quiero la alcaldía obviamente tienes que ser una chambota pero ¿sabes? era creíble dices puede ser puede ser pues por el perfil que tienes no es un hombre joven en la política sin cola que le pisen, bueno, hasta el momento, porque ya sabes cómo es esto, sale una grabación, y que no, toca madera, toca madera, no, que horror, no tiene por qué salir, no, qué horror, no tiene por qué salir, no, pues, no hay nada pues. sí, sí, no va a salir nada porque no existe. Abusado, no, pues es que ya ahorita son tipos violentos, Sí, Sí, sí, si ¿no? Mira, el pobre de Alito. Están sacando todo. No, bueno. Desafortunadísima la declaración, lo que salió hoy, ¿no? De que los... Periodista no los mata a balazos y no mata los de hambre, ¿no? Sí, claro. Qué desafortunado. Qué desafortunado, ¿eh? No, pero bueno, lo de Cinepolis no, Eso no estuvo lo, mejor, eso ¿no? no lo vi. No, esto de, lo, de los periodistas, ay, por favor, ¿eh? Bueno. No, bueno, la, la No acción. me hagas hablar, no me hagas hablar. Pero eh, los de Cinepolis de que le. le, le, le, le estaba en una conversación eh, con un operador. Y, y él comentaba, ¿cómo que Cinepolis nos quiere dar, este, ¿cuántos? ¿50 millones? ¿Algo mm -hmm. así? No, mínimo unos 500. ¿Cómo es posible? O sea, eso okay. es ilegal, ¿no? Yes, yes, yes. Y, o sea, y bueno, ¿cómo es que le va a dar 500 millones a este... Alito, Imagínate. al, al PRI que solito, pues la verdad es no, de no que. Da, no va. O sea, ahorita Es otro tema al que vamos a entrar hoy. Ese es otro tema. Pero bueno, a ver, volviendo a, a, a, a la allá. Al allá y entonces de la campaña del 2018. Ok. 19 fue esa la Ah, 19. Vez. Bueno, bueno. La sí, tienes toda la razón. Ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué condiciones tú estás viendo como para decir.? Yo alzo la mano otra vez Allá, y entonces fue uh -huh. eh, Esta operación que tú hiciste uh -huh. Pero ahorita, o sea, ahora sí que ¿Cuáles son tus cartas credenciales para decir Yo voy? Mira, de entrada, decirte que conozco bien el municipio O sea, no solo el distrito que he jugado dos veces Que he ganado, que lo conozco muy bien La gente me conoce muy bien Tengo muchos años recorriendo No solo el distrito, sino el municipio Desde que fui secretario general Del, del Comité Municipal del PAN Te estoy hablando del 2010 2011, eh, Es decir, ya, ya pasaron muchos años de eso, más de 10 años. Eh, conozco la militancia, la militancia me conozco, conozco muchos liderazgos sociales, no solo, no solo militantes de Acción Nacional, a los líderes de colonia, a presidentes, expresidentes, auxiliares de todas las juntas auxiliares. Eh, conozco la problemática de las juntas auxiliares de las colonias, de los barrios, de las unidades habitacionales. Trato de estar cerca de los ciudadanos, de atender sus solicitudes... Además, los legisladores, además de, de ser los representantes de la sociedad en el Congreso y reformar y hacer leyes, también tenemos una labor fundamental de gestores. Tengo un gran equipo que, que, si en algo nos hemos caracterizado desde que yo era regidor del municipio de Puebla, es que hemos tenido un muy buen porcentaje de bateo, por así decirlo, a la hora de gestionar. La verdad es que tratamos de sacar todo lo que, lo que haya que sacar, siempre vemos por dónde, siempre vemos cómo, aunque tengamos gobierno amigo, aunque tengamos gobierno de otro partido, siempre estamos tratando de resolver las cosas, o ya sea con patrocinios, o ya sea ver cómo, cómo resolver las cosas. Hay cosas que de repente se escapan de nuestro alcance porque dependen exclusivamente de, de los gobiernos. Pero eso nos, ha, nos da la posibilidad de estar cerca de la gente uh -huh. eh, obviamente la, el Congreso la curul estar como diputado pues nos da cierto reflector no que nos da digamos esa posibilidad de estarnos de estarnos moviendo estamos también impulsando una agenda en lo legislativo aunque eso si bien abona a la parte política del círculo rojo poco o casi nada le in, le, no es que no le importa a la gente sino que lo la desconoce, gente es, sí, lo claro. desconoce y está en otra dinámica la por gente, supuesto ¿no? entonces tratamos de estar atendiendo a la gente a mí me gusta mucho estar en las calles en las colonias visitando a la gente para tratar de estar recogiendo o sea esas tú sí has regresado al distrito sí al distrito y estamos metiéndonos en todo el municipio ajá por, particularmente ahorita en este periodo de receso que acaba de terminar hace unos días estuvimos teniendo una agenda muy intensa okay recorriendo varios puntos auxiliares que ni siquiera son del distrito. Okay, tu índice de conocimiento ya la sabes cómo cómo va. Pues mira, en el distrito está en el distrito 17 está por arriba del 40% de conocimiento. La última vez que nos medimos, que fue eh, digamos a finales de la campaña, de la campaña del 2021, yo tenía alrededor de 12, 13 puntos en el municipio. Que creo que es un buen piso para para, para seguir trabajando, ¿no? Obviamente uh -huh. tendremos que incrementar nuestra presencia en medios, incrementar nuestra presencia en redes, nuestra presencia de cara con la gente, ¿no? porque no solo es subir tweets o subir videos, si la gente no te ve pues de lejos pues está padrísimo, ¿no? O sea, de control remoto tampoco se puede. Y también depende que subas. Sí, claro, porque. contenidos que le interesan a la sí, gente. Sí, claro. claro, o sea. Sí, si sí, yo me subo a la tribuna y hago un discurso de esto y la gente va a decir, tú está padre, ¿no? Pero next, lo que uh -huh. sigue, ¿no? O sea, mucha gente no le interesa eso. ¿Cuáles esto? son las banderas que tú estás tomando o quieres tomar precisamente? Porque si eh, eh, ahora sí que la agenda de la gente es tan distinta y luego a la que lleva el Congreso, muy distinta. Sí, y hablamos de realidades diferentes pues, o de contextos pues, pues, diferentes, ¿no? Y, y, y yo creo que ahí es hora de que también los diputados escuchen a la gente, claro. de las necesidades que, que, que están ahí, o sea, hay marchas, hay protestas, hay movilizaciones. Mira, creo que, la, la, digamos, en términos estrictamente legislativos y lo que estamos trabajando en el Congreso, sí de la mano de la sociedad civil, en las comisiones que yo presido, porque presido dos comisiones, es el tema de vivienda y el tema de participación ciudadana, ya hay toda una agenda ahí, ¿no?, que que es mejorar el, eh, digamos, el marco legal en materia de vivienda, hacer la ley de participación ciudadana, es decir, hay una batería de iniciativas que estamos preparando y muy interesantes, pero creo que el gran tema de la gente no tiene nada que ver con esto. O sea, sí la gente le preocupa tener un patrimonio y que sea seguro, etc., pero la agenda de la gente ahorita particularmente está en el tema de seguridad. Sí, ¿no? pues, Entonces, si no simpatizamos con la gente o empatizamos con la gente, mejor dicho, en el tema de seguridad y tratamos, de generar estrategias desde el Congreso exacto, y esta cercanía exacto. con la gente para ver de qué forma le ayudamos, exacto. sobre todo en materia de prevención, eh, estaríamos hablando, si no lo hacemos, estaríamos hablando en otro idioma que a la gente poco le interesa mm -hmm. ¿no? en este momento. Ahorita que estás eh, eh, ya en contacto con, con, las, con los poblanos, capitalinos, con todo tu distrito, etcétera, porque bueno, recordemos este... Eh, sector, bueno, este este tiempo ¿no? de, eh, de pandemia en donde pues la mayoría no no salieron, no hubo ese contacto, no hubo ese acercamiento que sí es necesario. Ahorita que ya lo tienes, ¿cómo ves a, la, a, a los poblanos respecto a las simpatías? si es para ellos importante el partido o es importante la persona? o Esta es, este es una discusión que siempre se da uh -huh. en un ambiente preelectoral, pero la realidad es de que es, estas percepciones van cambiando, ¿eh? se van transformando. ¿Tú ahorita cómo, cómo ves si sí es muy anti-morena, pro-morena, eh, eh, pro-PAN, eh, eh, pro-alianza o le vale y quiere, se va por la figura? Fíjate, creo que a nivel nacional, o sea, sí sigue teniendo un gran peso la figura del presidente, de López Obrador, en ciertos sectores de la población. Sin embargo, en estos mismos sectores hay mucho desencanto de lo que pasó en la administración pasada con Morena. Y sí ven en, en Eduardo esta posibilidad de recuperar la ciudad. Uh -huh. eh, creo que Eduardo... Pues ¡Se está le... trabajando! A Eduardo le dejaron una tarea tremenda, o sea, uh -huh. le dejaron la ciudad mal y la administración mal. Uh -huh. sí. Entonces, tiene que recuperar la ciudad y tiene que recuperar la administración. ¿no? Entonces, es una tarea de 24-7. Sí. Entonces, está volcado en eso, Eduardo. Se ve mucha actividad, hay mucha actividad. Eh, yo he tenido la oportunidad de acompañar a algunos eventos que, que me ha invitado y sí veo a toda su gente, a todo ese equipo con una actitud de sí mejorar la ciudad, de sí cambiarla y de urgencia. ¿no? Hay muchas cosas que se podían hacer rápido, que se hicieron rápido, no, rescatar los camellones, algunos parques, etcétera, algo que fuera visible, inmediato, pintura y al se, y y que y se a los parques, no, ajá, corta o sea, el pasto, o sea, cosas así elementales, de, elemental. Elementales. Y creo que se está haciendo. Eh, digo, va a costar todavía unos meses más volver a subir a, a Puebla, digamos, como ciudad y como administración, eh, digamos, al, al carril, no, para que camine. Solo creo que este carro llamado Puebla o este tren llamado Puebla, ya de alguna forma Gali y Bank ya lo habían dejado de alguna forma enfilado. Claudia lo descarrila, ¿no? Y ahora Eduardo, bueno, pues le está costando un trabajo nuevamente subir, pero me parece que, que va por buen camino, ¿no? De acuerdo. Ahora, la, la pregunta así del millón. O sea, ¿qué posibilidades ves en tu partido? de que pudiera haber realmente esta alianza, esta, este nuevo match entre el grupo de Genoveva Huerta, al que tú perteneces, al que tú simpatizas, con el de Eduardo Rivera, que luego le llaman el yunque, la organización, este, los conservadores, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Ya hubo un planteamiento por la propia Genoveva Huerta, que estuvo aquí la expresidenta, en donde dice que sí, o sea, que, que, que, hay, eh, eh, que hay una sintonía, que hay unas pláticas, que hay un acercamiento para ver esta posibilidad, porque también le queda claro que si no van juntos, el PAN no van a llegar, pero ni a ningún lado. Entonces, ya esto se hizo eh, muy visible con que eh, el alcalde invitó a Genoveva a un evento público, esto ya fue público y eso es una buena señal, pero a ver hasta qué punto esto sí es, si es real y no es así como, como una tramoya que se puede caer en cualquier momento Digo, a ver, todos los acuerdos pueden caer en cualquier momento eso es una realidad no si hay si no hay voluntad o si hay incumplimientos, etc ¿no? pero lo que sí te puedo decir es que por parte de nosotros y hasta donde sé también por parte de Eduardo hay una lógica de que si no Jalamos todos juntos, no hay 24. Y hay una lógica, y creo que esto también lo ha entendido de manera muy clara el alcalde, decir, pues sí, yo necesito al pan completo si quiero ser candidato a gobernador, si quiero ser gobernador. Porque aparte, además hay una realidad muy concreta. La presencia de, del grupo de panistas o militantes que logró articular Genoveva durante sus tres años como presidenta. Pues es muy fuerte en el interior del Estado. Tú sí. revisas los números en el interior del Estado, en la, en la contienda por la dirigencia estatal, y pues muchos municipios, la mayoría de los municipios los lleva a Genoveva. Y esto lo va a necesitar Eduardo. Así como nosotros, claro. eventualmente, vamos a necesitar de la fuerza que tiene Eduardo y su equipo en la capital. Uh -huh. ¿No? Es decir, los números son están a la vista y y está claro cómo se dio este este esta balanza esta balanza o esta contienda uh -huh. por la pasada dirigencia si sí estamos en esa lógica nosotros de construir eh, entiendo que Eduardo también está en esa lógica de, de, de, de digamos de construir en unidad sin que esto signifique que alguien se subordina a alguien más no porque sí tiene que ser muy claro que somos equipos que pensamos diferente al interior del partido pero que queremos un objetivo común y por eso vamos a construir en unidad. Eso no quiere decir que uno ya es jefe de otro o otro que es jefe de uno, o sea, es decir, vamos como equipos a hacer un solo equipo que es Acción Nacional para construir para el 24. Uh -huh. Y si sí estamos en esa lógica y con toda la disposición. De acuerdo. Oye, y, y este, este malentendido, quiero... quiero... Quiero decirla así como para minimizarlo, pero la verdad es que, híjole, sí fue un, un encontronazo entre Genoveva Huerta y Augusta Díaz de Rivera, ¿no? Recientemente se reunieron, no se pusieron de acuerdo, incluso aquí mismo Genoveva lo dijo públicamente que no se quería volver a sentar con Augusta, ¿no? Dado de que no tiene palabra, así, sí. muy fuerte, esto está muy fuerte. Y bueno, este, ¿cómo, cómo, cómo se podrá conciliar eso? O sea, porque pues está gacho, ¿no? Y sobre todo pues ahorita Augusta pues sí. es la presidenta de Acción Nacional, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo, cómo, cómo se puede ahí limar asperezas? Digo, ¿A ¿Habrá alguien que se ofrezca a decir, a ver, vamos, a ver, siéntense, vamos a tomarnos otro café mira, o hubo, algo? digo, ahí hubo una situación complicada porque pues lo comentaba Genoveva cuando estuvo contigo, se reunieron y había un ánimo de que caminara este dictamen respecto a la al ejercicio fiscal del último año que tuvo Genoveva respecto a los recursos del partido para que caminara en el Consejo Estatal. Nos reunimos con Genoveva, los que estamos haciendo equipo con ella, nos dijo, oigan, pues vamos... Ah, tú estabas también? Sí, vamos al Consejo, no va a haber ninguna bronca, vamos para adelante. Ah, ya. Va, y llegando al Consejo, pues cambiaron la pichada. ¿no? Y entonces echaron para atrás este... Este, esto de alguna forma pues, genera heridas, genera no pues, claro. genera pues, pues, enojos, claro. no y genera decir, oye, pues ¿cómo puedo confiar en una persona que me dice una cosa tres o cuatro días antes y después en los hechos no se concreta? Yo no quiero especular qué es lo que pasó, yo creo que Augusta tenía no, no, no, buena fe no, no, no, a la hora de planteárselo, no, no, no, no. pero no sé qué otros agentes fueron los que tomaron esta determinación claro. de, de jugar en contra de de estas cuentas, ¿no? Entonces... Sí, de estos acuerdos que ellas dos habían hecho. Y esto de alguna forma, bueno, pues creo que... Pues sí, genera una, un distanciamiento. Si ya había distanciamiento, hubo ese acercamiento ahora, Uf. genera un distanciamiento más grande entre Genova y Augusta. Pero bueno, eh, yo creo que como todo en la vida, con el tiempo lo va curando y eventualmente se tendrán ellas o todos o quienes nos tengamos que sentar a la mesa para digamos, para sanar estas, estas, estas heridas, estas claro. diferencias, y camina para adelante, ¿no? Pues eso sería como que, o sea, como que lo que le faltaría al puente como sí. para ya poder empezar a transitar. Sí, ese tipo de cosas son las que hacen complicado sí, claro. caminar, ¿no? Claro. Es decir, empiezas a construir, empiezas a construir, llegas a un acuerdo, se rompe, híjole, o sea, recuperar eso claro. es lo complicado. Y sobre ¿no? todo que fue público, mm. ¿no? O sea... Digo, digo, la ropa sucia se lava en casa y entonces, sí, sí, sí. Pues, al no crear esos acuerdos, sí. híjole, es como como no como las parejas estas que luego se pelan en una boda entonces, <risa> todo mundo se entera, y oye, no te lo puedes jalar, jalar de sí, sí, a un sí, ladito sí. y le dices, le reclamas pero en fuera... el coche te esperas ¿no? te esperas al coche, pero por qué esto ¿no? en fin a ver, este, voy a leer algunos comentarios para que no se me junte aquí la chamba dice venga, venga. Miguel Ángel Jiménez nos está viendo, más le vale, ¿verdad? Montevalli. Ah, más le vale. Acá está. No, pero es Espinosa. Ah, es Espinosa, de veras. Entonces, ¿este Miguel quién es? Miguel Ángel, ¿dice? Dice Miguel Ojiménez. Ah, es mi papá. ¡Ay! ¡Saludos! Me encanta. Mariana Torres Espinosa. Es mi esposa. ¡Vientos! Beso ¡Te quieren! Pues, oye, No, hay, hay muchos políticos que su familia no los quita. <risa> a ti sí, ok. Laura Cruz. Suri Saraí eh, Eli Rivera, dice saludos diputado Osvaldo, saludos, sí. eh, ah, también me manda saludos, Eli Rivera me manda saludos, Sergio Jiménez, saludos, Sergio. dice saludos diputado, eh, Flores Morales Frankovich, eh, Juan Manuel Rosa Cepeda, y dice, tiene perfil de diputado para la alcaldía del 2024, al igual que el diputado Alcántara, los mejores Sácatelas, ahí va uno A ver, ahí va la otra pregunta De una vez voy a voy a aprovechar Porque era mi siguiente pregunta, por cierto A ver, pues parece ser que están ya regalando larines en esto Porque ya, mira Ya se anotó Mario Riestra Ya se, está anotadísimo No lo ha dicho públicamente Pero todo el mundo sabemos O sea, no, todo el mundo sabemos que, que, sí, que, todo, que quiere Todos sabemos, yo no sé Debo, A mí no me lo ha dicho y yo no lo he escuchado decir. ¿A ti no te lo ha dicho así no. en corto? No. Ah, no, sí, no, bueno, lo ha dicho en todas las mesas. ¿eh? Ah, ok. ah, yo yo te corro el chisme. Ahora. Eh, lo ha dicho en todas las mesas, se está moviendo por ahí todo. Él, este, eh, y también eh, Alcántara, Eduardo Alcántara. Este, también ya lo dijo públicamente. Ta, ta, ¿no? Públicamente no. Pero todo el mundo lo sabe, porque a donde se sienta, eso es como es. Alcántara, <risa> o sea, se si llega, se sienta. Te cuenta un chiste y luego te dice, o sea, ya estás así como, este no es un chiste, ¿verdad? No, este sí no es un chiste. Este ah, ok, sí, ya. O sea, ya lo no sabes cuando está bromeando y cuando va en serio. Pero sí, él quiere eh, la presidencia municipal, va a ver si le dan los números y tú eres como que, ¿no? El primero que dice así públicamente, yo voy. A ver, ante esta, esta situación por ejemplo eres eh, más afín más allegado, más al grupo con Eduardo Alcántara Ahí ¿cómo, cómo va a ser ahí? Este? Mira, yo creo que es un tema muy sencillo y apenas que tuve la oportunidad de platicar con, con nuestra secretaria general, con Ceci Patrón uh -huh. secretaria general del CEN, yo le hacía este planteamiento es decir, es decir ¿cómo, ¿cómo va a ser la, la definición? Eh, ¿hay algo acordado? también le preguntaba, ¿hay algo acordado con el PRI para que el PRI tenga la la presidencia municipal. Ah, Ese es otro que te no. voy a preguntar, pero ajá. Ah, sí. eh, o ya está repartido, para moverme, para saber de una vez, ¿no? Claro. Entonces me decía, a ver, no hay nada decidido. Eh, esto va a ser un tema de números. Tú lo acabas de decir, que Lalo dice que si le dan los números, esto es un tema de números. Quien tenga más chamba de calle, quien tenga más exposición, quien tenga mejor trabajo eh, en materia de comunicación, pero sobre todo. De territorial, pues seguramente será el que tenga los mejores números. Si creo que no puede ser solo exposición mediática sin trabajo territorial o solo trabajo territorial sin saberlo comunicar. Es decir, creo que tenemos, eh, digamos, al menos eh, mi equipo y yo estamos desdoblando una estrategia, digamos, que va a ir creciendo a lo largo de los meses. Es decir, no podemos aventar toda la carne en la asadora dos claro, años. Claro. ¿no? Es decir, es algo progresivo, algo que va a ir creciendo. Eh, pero sí con una presencia constante y permanente, ¿no? para que se vea esta intención eh, para que llegue a concretarse el objetivo digo, si, si quiere Mario si quiere Lalo, quienes se sumen mujeres también, pues habrá mujeres que se quieran subir al tema la, de la candidatura pues adelante, yo, es, mujeres a quién viste? pues es que no he escuchado a que alguien se pronuncie en este tema no, pero o que se esté así moviendo a Carolina Boregano. Por ejemplo, Caro creo que es un gran perfil. Sí, sí, es, es, Caro, es un buen perfil. Caro, creo que sí. Necesitaría es un gran mucho perfil. trabajo porque. Este, no, un perfil pero está para haciendo un trabajo Italia. importante en su distrito, está haciendo buena, un buen trabajo como diputada federal. Uh -huh. Digo, te diría Genoveva, pero ella ya dijo de manera muy clara: si es mujer, la gobernatura ya se apunta. Entonces, pues creo que es un perfil también para la gobernatura del Estado. Pero si no fuera el caso y fuera mujer, el caso de la presidencia municipal también podría ser un buen perfil. Es decir, también tenemos este. Mujeres valiosas y talentosas. Ahora, respecto al PRI, en este tema, creo Ajá. que el PRI no, no tendría ni siquiera, bueno, aspirar, pues sí, todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero creo que no tendría posibilidades de tener la candidatura a la presidencia municipal por esta misma razón, por una razón numérica. Es decir, creo que, le, creo que en la pasada elección aportó algo así como 55 mil votos a, a la candidatura de, de Eduardo Rivera para la presidencia municipal. Es decir, sí, digo, con todo respeto, tengo muchos amigos en el PRI y más que venimos de una coalición electoral en el 2021, eh, pero con todo respeto, sin esos votos también hubiéramos ganado. Uh -huh. Ajá, híjole, no no, no le va a gustar a Néstor lo que estás diciendo. No, bueno, Néstor, te mando un abrazo mi hermano, <risa> mi amigo diputado. Sí, sí, te llevas bien con sí, él. Sí, me llevo bien con él, pero, pero digamos, hay que decir eh, las cosas uh -huh. con claridad, ¿no? Ajá. O sea, creo que el PRI sí es importante tener una coalición porque tiene fortaleza particularmente en el interior del Estado, en algunas zonas, en la Sierra Norte, en la Mixteca, tiene sus bastiones, sus municipios importantes. Creo que nosotros tendremos que estar acompañando a candidatos del PRI en esas demarcaciones, pero en donde la fortaleza corresponde a tal o cual partido, pues ellos tendrán que sumar en la misma lógica con nosotros. ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, a tu criterio, obviamente es a tu criterio personal, como parte de Acción Nacional, como como diputado, etcétera, a ver, esta es una pregunta muy personal, entonces, eh, ¿cómo para ti sería sano una coalición, una alianza con el PRI, si no, va, si no le alcanza el boleto para la gubernatura y tampoco para la alcaldía de Puebla? Bueno, pues hay todas las diputaciones federales, todas las diputaciones locales, el Senado de la República, uh -huh. no solo es la capital, hay otros municipios importantes. Ah, el Senado sí. Claro. Digo, sí es sí. decir, yo, yo creo que en una lógica de que las candidaturas más fuertes, que es la gubernatura y la presidencia, si, uh -huh. si llegaran a corresponder en estos acuerdos, en estas negociaciones, que, que además ni se hacen aquí, eh, se hacen en lo nacional. Sí, claro, es a, esto es a nivel nacional. Si llegaran supuesto. a corresponder estos dos primeros boletos al PAN, pues seguramente habría un acuerdo para que al pri le tocara el senado Ajá. pero tampoco está escrito también claro. si no tienen un figurón que pudiera asegurar el triunfo pues a lo mejor eh, serían las diputaciones federales mm -hmm. es decir falta mucho camino por andar falta pero digamos eh, para que se den esto, estas negociaciones estos acuerdos eh, digo falta más de un año no se estarán dando pues a finales del año que entra yo me imagino no esto, estos acercamientos hay que ver si se sostienen las alianzas. ¿no? Uh -huh. eh, digamos, creo que una parte importante, al menos en lo nacional, para ver un futuro de esta alianza fue lo de la reforma eléctrica. Sin embargo, aquí en Puebla vemos muy... Es decir, que lo el electoral nos ha trasladado a lo legislativo. Uh -huh. Es decir, en lo legislativo, pues eh, la única oposición es el Partido de Acción Nacional. Sí, ¿no? eso es cierto. En realidad el PRI pues, está jalando más con la mayoría... ¿No? Uh -huh. Y eso, bueno, pues eventualmente también manda una señal de que, pues ajá, en lo legislativo no jalamos, pero cuando llegue la hora de las candidaturas, entonces sí queremos jalar. Digamos, creo que se tienen que ir generando acuerdos desde ahora para ir generando cumplimientos y nuevos compromisos. Uh -huh. Claro. este A ver, para, para eh, el Ayuntamiento de Puebla, para lo, lo, que, lo que ahorita eh, conforma este este Grupo Político de Acción Nacional, sobre todo. Eh, a ver, número uno, ¿qué pasaría si eh, también es un escenario que se comentó mucho hace unas semanas? Ahorita hay nueva información, pero a ver, yo quiero, quiero cotejar contigo esto. A ver, se comentaba antes de la posibilidad de que Eduardo Rivera dijera, ¿sabes qué? No voy por la gubernatura, ¿no? me quedo aquí para lucha por una reelección, ¿no? O sea, me quedo acá y me quedo en el trabajo haciendo aquí en la capital. Sin embargo, eh, ha, ha habido en estas últimas semanas reuniones en donde él eh, eh, está de alguna manera poniendo en orden su casa, así, con todos sus, tanto sus seguidores como... Otros de, del grupo de, de Genoveva, ta, ta, ta, y otros del interior del Estado, en donde él les está diciendo de que él sí va por la gubernatura. O sea, esto eh, echa por tierra el planteamiento de una reelección, que él sí va por la gubernatura. ¿Tú cómo ves estos escenarios que te estoy comentando? Porque esto es lo que yo sé, pero igual tú sabes más. No, a ver, no, no, no sé mucho más. Pero es, es natural y es obvio que, que, que quiera ir por la gubernatura por la porque, digamos, en el pasado reciente no ha tenido un escenario tan óptimo como el que tiene. Es alcalde. Claro. Su grupo político tiene el control del comité estatal. Así es. Eh, es decir, como tú dices, incluso los mismos astros se han alineado al grado de que el principal rival de Morena, yo creo que se va a hacer un lado por todo el escándalo que está ahorita con el tema de Rueda, de Mier, etcétera. Es decir, esa, esa nivelación o esa alineación de astros llega hasta su competencia. Bueno, la pregunta, pero perdón, perdón, voy a hacer sí. un pequeño paréntesis, la pregunta es, ¿realmente él era? No, yo creo que era uno de los contendientes. Yo, yo, creo, bueno, yo creo que por ahí inflaron ese... Esa versión. Esa versión. Oye, falta un montón y ya ahorita ya le están pinchando las llantas a su coche. Pues ya se las pinchó. Yo, a su rueda. Ajá, ajá. Están pinchando las ruedas a su coche. No, este... Yo creo que nunca fue. A ver. A ver, yo creo que sí había la intención. ¿Eso, creo ¿eso que se, se empezó a desinflar con el tema de la reforma eléctrica. La intención, ¿quién la sembró? Pues ellos mismos, bueno. Pues, ¡Ellos mismos! Entonces, a ver es que mira, es, es complicado porque es meterte en la cabeza claro. del presidente sí. yo creo que nadie se puede meter en la cabeza del presidente, entonces sí, pero a partir de una lectura del de, coordinador de no Morena, etcétera, sucede o sea, esto ¿sí? o sea, cuando es un rumor y cuando, esto es lo que sucede la realidad alcanza el rumor, punto claro. sí, termina por estrellarse sí, bueno, esa es una, mi humilde teoría pero, bueno, ah, sigamos okay. con lo importante pero en el porque... tema en el tema de Eduardo, creo, eso que, no lo es. creo que sí es el momento idóneo, es decir también, si llegara a optar por la reelección, Eduardo terminaría su periodo en el 27, y en el 27 es una intermedia, solo hay diputaciones, uh -huh. no hay ni Senado ni gubernaturas. Sí. Entonces, eh, tendría que aspirar en el 27 a una diputación para en el 30 buscar nuevamente la gubernatura, y en el 30 ya pasaron muchos años, estamos hablando de ocho años más, que las dirigencias ya pudieron haber dado varias vueltas, la dirigencia en lo estatal eh, la circunstancia en Puebla el, el escenario el ajedrez, el ajedrez en lo nacional, es decir creo que el escenario está es ideal para Eduardo para proyectarse a la candidatura a la, y ¿Es a la lo Estado. es que es ahora o, o es sí. no. no, igual lo ve ok, a ver vamos, ¿En dónde, en dónde nos quedamos de los saludos espérame, espérame, porque si no luego me regañan de que no leo, a ver Dice, ok, Aldo Obando Hernández, Blanca Araceli, Luis Hernández Jiménez, dice un saludo amigo diputado Osvaldo, saludos, saludos. Tere M, Aldo Enciso, Enciso, dice saludos diputado saludos, y vamos saludo. con todo, ándale, Luis Amaro, Juan Manuel Rosas Cepeda, te manda saludos, saludos, saludos, Fabiana Gascoigne también dice un abrazo diputado Osvaldo, nuestra admiración por todo lo que haces en favor de Puebla, Blanca Araceli dice como siempre es un placer estar escuchando a Osvaldo, saludos, siempre Manchita. le pido a Dios que te dé la sabiduría e inteligencia del cielo para lograr tus anhelos de ayudar a Puebla, Gracias, dice Manchita. saludos diputados, sin duda un gran perfil, trabajando siempre para una mejor Puebla. Mike Sor Villanueva nos está viendo, Amor. Eli Rivera vuelve y te dice, el diputado Osvaldo ha trabajado mucho y apoya a quien se lo pida, sea o no de su distrito, Iván Gutiérrez Vázquez nos está viendo Miguel Espinosa, Ernesto Javier Gómez, el mejor perfil rumbo a la alcaldía, esos son los No, ya, eh, ya, aquí ya están este... Este, ya, te están dando la patadita así de, ok, Órale. vámonos. Dale. Ernesto Javier Gómez, Mike Sor dice el diputado más votado en la última elección, es la mejor carta del PAN. Así es cierto. Cuando te pregunté que por qué tuviera. Te faltó votos. decir esto. Sí, sí, lo A ver, ponlo ahí, por favor, en tu speech. 63 mil votos. Ya, bien. Tuvo bien. más votos, tu servidor tuvo más votos que todo el PRD en el estado. Bien, ok. <risa> este, Valentín Juárez nos está viendo, dice Espinosa, Miguel Espinosa ay, ya salió, <risa> y me manda saludos a mí, a ver, a ver más le vale ¿eh? Eh, Karim Domínguez, Yáñez, Arturo saludos, Isidro, cariño. Mario Limón eh, Suri Saraí, dice gran perfil para la alcaldía dice el tema sure. de vivienda y seguridad dice sobre todo sobre todo este, el de seguridad no. dice, es excelente que lo aborden un, dice, un perfil como el del diputado Osvaldo Jiménez sería ideal para nuestra Puebla, pues su trabajo no se ha quedado solo en su distrito, sino en todo el municipio. Mari Vadillo nos está viendo. Saludo, Saludos, Mari. Mari. Eh, dice, Osvaldo presidente, ¿no? Eso. Bueno, Mercedes Torres Espinosa, Carolina Cabrera. Es Bien, hasta aquí. No, Torres Espinosa mi cuñada. Ah, ya. Bueno, bueno. La sí, sí, cuñada, sí. bueno, ya cuando libera te mande saludos tu suegra hay que andar, no A ver, no, es porque de veras, eres un fenómeno ¿eh? dice Omar Cabildo, dice saludos diputado Valentín Juárez saludos y bravo, dice Osvaldo Jiménez es un excelente perfil para la alcaldía de Puebla saludos a ambos en la mesa eh, saludos, saludos. Ya Carolina Cabrera dice, te manda saludos, saludos. dice, sin duda será un gran perfil para presidente. Lidia Flores te está mandando saludos. Fíjate, Lidia, nada más te manda saludos a ti, a mí no, ¿eh? <risa> está bien, está bien. Dice, <risa> espero y haya otro perfil para la gubernatura, dice Eli Rivera. O sea, ¿quién? O sea, a ver, Eli, ¿cómo? ahorita el perfil de que estamos hablando es Eduardo Rivera. ¿Te gustaría otro perfil? Pues yo creo que es el más fuerte del PAN. Pues es el más fuerte, o sea, digamos, es el mejor perfilado. Ahorita. Claro, pero otra cosa, a ver, ¿este rollo del de género también aplica para el Estado y para el municipio de Puebla? Entiendo que el, eh, a nivel nacional el INE influyó en el 2021 para definir género en los estados donde hubo contienda para elección a gobernador, uh -huh. eh, y ya es un tema de los partidos, los municipios y los distritos. ¿No? Eh, guardando la paridad horizontal y vertical y que se van en la escalerita, etcétera, pero eso ya depende de las dirigencias, uh -huh. pero las gobernaturas sí es un tema del Instituto Nacional Electoral uh -huh. entonces ya. si el INE dice, mi pueblo va mujer todos los, todos los partidos tienen que presentar mujer uh -huh. ya, de acuerdo, y ahí sí pues tendrían que apurarle no, las mujeres para así un es. perfil a la gubernatura Correcto. y en eso sí, Genoveva ya lleva Usted es, un, digamos, si es, mujer, es, el, es el perfil más aventajado porque ya caminó el Estado ¿no? claro, así es eh, dice mmm, Alfonso Galindo dice saludos a la mesa, excelente perfil Osvaldo Jiménez saludos, para Puebla mucho. Luis Huesca, Alfonso Galindo Blanca Araceli dice estas entrevistas son súper hablar siempre con la verdad pues eso espero, eso espero saludos, Y si no, Martín. tarde o temprano De verdad, o sea Todo se sabe sí, Claro, claro, todo se sabe Dice Carolina Cabrera Dice, buena entrevista, saludos a ambos Sin duda, el mejor perfil de esos dos. Saludos, Carito Dice, lo ha demostrado Dice, buen programa, Los Conjurados, excelente entrevista, saludos, Erika Ay, vaya, hasta que alguien me pela Marcelo eh, eh, Paseros ¿Sí? ¿Peseros? No, dice poseros, poseros. perdón, poseros. Emanuel eh, Romero, ya, ya, ya, ya, voy a terminar. Pues es que ahora sí tienes muchos fanses. Ahora es, tienes muchos fanses. Bueno, Alfonso Torres, Emanuel Romero. Es mi suegro. Ah, no, en serio. Alfonso Torres es mi suegro. Vientos No, no, no, a ti sí te ven toda la familia, está súper bien. Te quieren. ¿No? Wow, no, pues por ahí. Porras, ¿no? sí. Y son un chorro, además. No, ¡Órale, perfecto! No, no, pero ya para que tus suegros estén ahí al tiro. No, bueno, eso sí, deberías de escribir un libro. ¿Cómo hacer que tus suegros te quieran, no? Y te mandan mensajes, ¿no? Bien, ¿eh? Dice, mmm, dice eh, sea el diputado Osvaldo o no, o el diputado Alcántara, mi apoyo. Geno para la gubernatura. Oral, ya se están aquí repartiendo, ¿eh? Hijo, Mario Lino de la Calleja, Guillermo Romero, Jaime Doria, Gude Vázquez, saludos, Jesús Romero, Jimmy, Karina saludos. Domínguez Yáñez, saludos para ambos, saludos, Hice muy buena entrevista, las cosas como son. Gilberto Vázquez, como siempre, saludos desde Zacatlán, pueblo mágico. Eh, eh, Mercedes Torres Espinosa, saludos. Jesús Romero, también te envuelvo a mandar saludos, Javier Martí. Híjole, eh, eh, José Luis Galindo, se deben construir buenas fórmulas a las gubernaturas y a las alcaldías. Todos los perfiles deben de ser considerados. Saludos desde Chignahuapan, te están mandando saludos. José Luis Galindo, Miguel Trujillo, dice, trae porra el diputado. Eso es todo. <risa> y Miguel saludos Trujillo, no el, amiga. No Miguel no no Trujillo, el exdiputado de la zona de Amosol, Ajá. Eh, saludos, Julián en Don Tapia nos está viendo. Eh, Andy Soriano dice saludos, muchas felicidades. Mira, te encanta el chisme, ¿verdad? Pues acá acá, bien, acá amigo. está, acá está. No, Para que veas, ¿eh? yo leo todo, ¿eh? No, pregúntale si no. Ayer estuvo aquí Denis Ortiz y leí todo, ¿eh? Leí todo y bueno, tuvo porras y no, porras, y no ¿eh? porras, De todo. Aquí hay que leerse. Oye, te vienes, nadie, nadie te ha dicho nada. ¿No? Y bueno, finalmente. Alfonso Torres dice, saludos diputado, el mejor y más íntegro diputado. Dice, de parte de tu suegro. Dice, de parte de tu suegro, ya. Saludos, Erika. Me encanta tu programa. Saludos, Ay, muchas suegro. gracias, Alfonso. ¿Qué te tocas? Okay. ok, a ver. Entonces, eh, finalmente, eh, ves, entonces, queda muy claro cómo, cómo tú ves la alianza y que, y, a ver, una, una duda nada más. La alianza en Puebla, entonces... ¿Puede ser o no puede ser? O sea, aquí sí puede caerse. Sí, a ver, creo que va a correr la misma suerte de lo que corren en, en lo nacional, ¿no? Pues es, va muy, muy mal. En lo nacional ¿no? va muy amarrada. No hay otra. Sin embargo, creo que sí se tienen que empezar a ver muestras por parte del PRI principalmente de que hay una intención. Y eso, las muestras, el único terreno donde se puede ver es en el legislativo, porque es algo tangible, algo práctico. Oye, pues somos oposición... Llegamos juntos al Congreso, mis votos te sirvieron, tus votos me sirvieron, uh -huh. ¿sí? Tenemos que mostrar, o no, no a todo, nosotros no somos uno, una oposición, eh, digamos, por sistema, somos uh -huh. una oposición que razona, que, que piensa cómo va a votar, pero si sí hay temas en los que no podemos coincidir con la mayoría, ¿no? El caso de la Auditora Superior del Estado, ¿no? El PAN, eh, después de, de una, ciertas valoraciones, incluso con la dirigencia estatal, porque, digamos, al final... Del día hayamos o no apoyado, gusta, somos institucionales, acudimos al llamado de nuestra dirigente, nos sentamos en la mesa, hubo un acuerdo de los diputados de cómo iba el voto, ¿no? Y bueno, cumplimos con, el, con este acuerdo, ¿no? Sin embargo, ahí eh, me parece que tendría que haber cierta presión por parte de la dirigencia estatal y de la dirigencia nacional, con las dirigencias estatal y nacional del PRI, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Quieren alianza en el 24? Pues sí se tiene que empezar a ver, de alguna forma, ¿no? Porque. Eh, te digo, está muy padre estar acompañando a la mayoría en todo, no, con Morena y quedando bien con todo mundo, y faltando cuarto para el ratito en el 24, decir, oye, ¿qué onda con la alianza? ¿Sí se hace o no se hace? Pues no. O sea, creo que sí tiene que generarse ciertas condiciones para que se dé la alianza del 24. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Increíble. Osvaldo Jiménez, Increíble, por que, estar gracias aquí. gracias a ti en Los Conjurados a ver, eh, eh, dice Ay, dice Andrés elón saludos Erika y al diputado saludos, también, Andrés. te manda saludos, Minerva Ponce García y, dice, y Alfonso Torres otra vez eh? dice, los saludos a ambos también son de parte de tu suegra ¡Ah, me, ah no ¡Ya cerraste ya. la pinza con esto! que los Con el mismo teléfono ¡Ay, mira! No, definitivamente tienes que escribir un libro o sea, no, no de cómo llegar a ser alcalde, o qué, oh, oh, oh, no, es cómo ganarte a tus suegros. Se va a vender como pan caliente, más no pensar, que en otra cosa. No, no bueno, no, yo, yo, lo compraría, honestamente. Mis suegros nunca me quieren. Entonces, bueno, yo lo compraría en primer lugar. Este y bueno, ajá, sí. A ver, no se me fue nada. No, ok, ya, está. ya leí todo, leí todo, perfecto. Pues, de verdad, muchísimas gracias, gracias a ti me creí, Osvaldo. Y cuando Vayas a tierra y todo eso, porque hay algunos que dicen, ay no, pues Osvaldo más alzó la mano y como que yo no lo veo que esté haciendo ah, nada. Que no, los vamos a invitar a los, bah, ajá. A los recorridos de las giras y a los bah, de los eventos. Va, sí, pues Allá. invítame. Vale. Y yo veo a ver qué onda, a ver si es cierto que estás trabajando ya o está, no. Ya dijiste. Pues muchas gracias Osvaldo, <risa> gracias a ti, gracias. muchas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes. Soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir